Hola gatitos y gatitas, hoy os voy a hablar de... no me acuerdo... Qué coño? ¿Qué era que era? Qué era qué era qué era... Qué era qué era qué era... Qué que era qué era qué era... Qué que era qué era ¡Ah sí! Hola gatitos y gatitas... Hoy os voy a hablar de Mario... que dicen... Mario Bros, que estará presente en el Salón del Manga y dicen que es un videojuego que no es violento No, se equivocan Mario es violento, lo que pasa es que no es gore Pero violento es Mira que aplastar tortugas y matar a todos los monstruos que se encuentran ¿Eso no es matar? No hay sangre, vale Por lo tanto no es gore Ni hay desmembramientos pero sí hay violencia. No explícita, pero es violencia. Y bueno, el manga, no sé si podré ir. Tenía pensado hacer un cosplay de Kung Fury. Bueno, he hecho un vídeo en Chroma Cutre para ver cómo queda. Pero no creo, no sé si iré todavía. Y bueno, eh, podréis ver el vídeo y. Como se hace un poco corto. Como se hace un poco corto, os imitaré a dos videojuegos. It's me, Mario. Y el otro es... Eh, no me sale muy bien, pero creo que me sale bien, pero si no me sale bien, no me sale. A veces me no sale y a veces no. Y eso es todo el vídeo de este viernes, que que era el jueves, pero bueno. Y no sé por qué imito el Robius. Para ganar más fans no lo conseguiría así. Así que es igual. Adiós, gatitos y gatitas.